encontramos en el estadio y Arte de Caracas donde hace pocos instantes el presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela Hugo Chávez juramentó a los deportistas que aprueban la enmienda constitucional a mi lado se encuentra una parte de ellos precisamente nuestras heroínas de softball Mariani ¿por qué aprobar la enmienda constitucional bueno, eh, sí, estamos apoyando aquí el presidente para poner esta enmienda, ya que el deporte ha surgido muchísimo estos últimos 10 años y pues nos ha ayudado muchísimo y queremos que siga, siga apoyando a todo el deporte y bueno, esos frutos que vienen a, eh, surgiendo para toda Venezuela, para que sigamos trayendo medallas olímpicas para todo el país. Así es, muchísimas gracias Mariangi. Aquí tenemos la capitana de la selección nacional de softbol. Cuéntame, María Soto. ¿Por qué aprobar la enmienda constitucional? ¿Crees que eso es democrático, que amplían los derechos de la democracia de los deportistas y de toda la población en general? Mira, yo pienso que el, el, la enmienda tiene que vernos con la continuidad de lo que el pueblo quiere. Yo creo que esa es la parte fundamental que tenemos que ver en este proceso que va a ser el 15 de febrero, eh, es apoyar lo que hemos venido haciendo. Nosotros nos hemos sentido apoyada en estos últimos 10 años y creo que ha sido... El, el mejor apoyo que se ha dado en toda Venezuela, en toda su historia para el deporte nacional. Muchísimas gracias. Y bueno, como una buena Chorestop, cuéntame por qué apoyar la enmienda constitucional. Mira, yo creo que el deporte venezolano ha tenido un buen desarrollo con este gobierno y yo creo que esa es una de las razones por la cual yo apoyaría la enmienda, para ayudar al desarrollo del deporte. Eh, aparte de esto, ¿tú piensas que es democrático que amplía lo, el poder democrático de elección de las personas? Sí, sí, por supuesto, eh, el pueblo igualito es el que decide, no, es el que estamos en la mano del pueblo y nosotros somos los que vamos a decidir a esa democracia y el futuro de Venezuela Así es, bueno, también aquí está el presidente del Comité Olímpico Venezolano eh, Eduardo Álvarez Camacho Eduardo, la enmienda profundiza la democracia en el pueblo venezolano, ¿usted cree eso? si lo profundiza y le da oportunidad de que se siga con la continuidad administrativa de todos estos grandes proyectos que se vienen manejando desde hace 10 años. Hace 10 años eh, no teníamos nosotros ligas nacionales, no habían centros de entrenamiento, no teníamos nosotros eh, atletas clasificados a los Juegos Olímpicos, no había una universidad iberoamericana, eh, no teníamos centros de ciencias aplicadas al deporte, eh, no teníamos unidades de talento deportivo. Y en este momento todas estas cosas son proyectos concretos que deben de seguir su desarrollo y profundizándose con la enmienda constitucional. Por eso todos los deportistas están apoyando el sí Aquí veíamos Atletas Grandes Ligas de la talla de Maglo ordóñez eh, Nuestras medallistas olímpicas y paralímpicas, prácticamente la élite del deporte, estaba aquí respaldando la enmienda constitucional. ¿Por qué usted cree que, cree que se debe ese apoyo y respaldo al sí en la enmienda constitucional? Bueno, los atletas han sentido que ahora hay asistencia integral al atleta, que se han tomado en cuenta para la promoción, para la proyección, tienen respaldo en cuanto a sus estudios, en cuanto a su vivienda, en cuanto a su trabajo. Eso es asistencia a lo que tiene que ver con el atleta. Y desde hace 10 años se eh, vienen manejando ese, ese tema con el presidente, eh, presidente Chávez, el cual quiere mucho al deporte venezolano. Así es, bueno, palabras del presidente del Comité Olímpico Venezolano, Eduardo Álvarez Camacho, y bueno, una infinidad de luminarias deportivas del deporte nacional se dieron... Cita aquí para respaldar la enmienda constitucional. Aquí también se encuentra la ministra del Poder Popular para el Deporte, Victoria Mata. Rápidamente, ministra para Venezolana de Televisión en vivo. ¿Por qué apoyar la enmienda constitucional? Bueno, ¿por qué apoyar la enmienda constitucional? Bueno, la mejor demostración es lo que ha manifestado aquí toda esta cantidad de gente vinculada al deporte, a la actividad física y la recreación, a los deportivo deportivos, a los comités, a los promotores. Aquí estuvieron representación de los trabajadores deportistas de Guayana, el sector aluminio, así como también de distintos estados, los promotores deportivos del barrio de evento deportivo, atletas, glorias del deporte, en fin, dirigentes, entrenadores. Y la mejor razón es que seguir apoyando al presidente, el sí porque la historia y las estadísticas no se pueden borrar, ni las matemáticas. La demostración es lo que estamos viviendo. Como nunca ha habido tanto apoyo al deporte, a la actividad física y a la recreación, lo hemos dicho, cuando se nos plantea retos en nuestro, en nuestro país, lo acometemos con gallardía, con voluntad política. La mejor demostración es, son las nueve instalaciones de la Copa América, de carácter mundialista, ahora en un tiempo récord se montó el suramericano de fútbol sub-20, y para rematar también, nosotros estamos aspirando para el Mundial Sub-17, que sería en el 2013. Así es que, como bien lo dijo el presidente, seguirá apoyando el deporte, porque el presidente es un hombre del deporte, ama el deporte, gusta del deporte, y bueno, nosotros estamos aquí aportando nuestro granito de arena para mejorar la calidad de vida y mejorar el ciclo olímpico de nuestros atletas de alto rendimiento. Tiene una camisa del suramericano que se realiza en nuestro país. Ayer la Vinotinto clasificó invicta a la fase final del torneo. ¿Qué comentario para el pueblo de Venezuela tiene en este aspecto? Mira, nosotros tenemos que apoyar y se debe volcar todo el pueblo amante del fútbol en esta eh, serie hexagonal final que comienza el 31 y termina el 8. Nosotros sabemos que el pueblo va a responder y vamos a, a desear y a unir nuestros corazones para que se haga una realidad. Por primera vez en la historia que uno, que uno de los cuatro cupos sean para, para, para participar en este Mundial eh, que se va a efectuar a mediados de año en Egipto. Por otro lado también muy complacida y agradezco esa diferencia también de Diego Armando Maradona. Bueno, nosotros quisimos brindarle este evento también de preámbulo a la juramentación de los comités deportivos con la presencia de Diego Armando Maradona, comprometido con nuestra causa, comprometido con nuestro proceso, comprometido con el pueblo y con el presidente Chávez, y qué mejor que darle esta clínica que fue apoteósica, que creo que como nunca o tiene mucho tiempo, que no se ha realizado en ninguna parte del mundo y que él quiso venir acá precisamente para también compartir con nuestra afición deportiva y también con nuestro presidente y dar el apoyo con el sí a la enmienda constitucional. Queremos al presidente por muchos años más porque es el que nos garantiza la continuidad y todos los retos que tenemos planteados en materia deportiva. Y precisamente para que no hable este progreso se encuentra aquí Maglo Ordóñez. Maglo, envío para Venezuela de Televisión tu opinión de este acto. No, no, de verdad para mí ha sido un placer estar aquí acompañando al presidente y a todos los deportistas y muy emocionado, muy emocionado y, y bueno, aquí estoy apoyando a, al presidente. ¿Crees que es totalmente democrático la postulación indefinida? Presidente? Bueno, eran palabras de Maglo Ordoñez que apoya la enmienda constitucional. Aquí se encuentran los deportistas más destacados del país. En, en, por el automovilismo se encuentra Mica Duno y Ernesto José Viso también se encuentra el Potro Álvarez, Maglo Ordóñez, las medallistas olímpicas Talia Contreras y también la medallista olímpica en los Juegos Paralímpicos Naomi Suazo quien dio unas palabras muy emotivas antes de que el presidente del Partido Socialista Unida de Venezuela Hugo Chávez se dirigiera al frente que aprueba la enmienda constitucional. Este frente de deportistas que se han dado cita hoy aquí en el Estadio Brígido Iriarte de Caracas. Esta es la información, amigos, que les ofrecemos del Estadio Brígido Iriarte de Caracas. Y con ella retornamos a los estudios. Adelante.